Escolar. FURCAL Ah, FURCAL <ríe> Yo leí, pues, sí, leí, cal. Eh, Dice, el año escolar depende de la situación de salud Ok, bien Vámonos entonces mis amigos Con Francis Rodríguez que nos tiene su comentario en este momento Adelante Francis Gracias Bien, gracias Amado y, y, y, y Hay, una lucha, amable, Francia, hay ¿Eh? una lucha de medios. Un medio te publica una cosa sí. protegiéndolo y otro medio te publica otras cosas. Deberíamos ponernos de acuerdo los medios de comunicación. Eh, ¿Cuál es el...? Porque eh, si tú te das cuenta, ah, por ejemplo, el, el Alex Díaz sí. publica ahí que Fulcal eh, dice que el año escolar depende de la situación de salud, pero no. el periódico El Caribe... Lo publicó, detalla como él lo expresó. A, a, a, publicó ayer... Asegurando que va a iniciar cuando... En Entonces, agosto. Alguien está hablando mentira. Sí, estoy de acuerdo. No, con míralo ahí, eso es el Caribe. Mire, que, Fulcal afirma que, la vuelta a clase se mantiene como fue previsto y cómo fue previsto. Hay un, se agosto, presencial, hay un tema de y en la fecha que hay un tema de interés que los medios de comunicación no están bien aparte de ellos. Pero, bueno, eh, definitivamente flama, que estos forma. temas tienen que abordarse de una forma bien objetiva para que se comprenda. Si partimos de que la función pública está regulada por la ley 4108 y que indica que el funcionario prestará un servicio en favor de una sociedad para la cual es nombrado, este se sujetará al salario estipulado para la gestión que ostente. ¿Qué resulta? Para República Dominicana no basta el salario. Ha resultado así siempre porque entonces... Lo que se procura con este salario es que usted tenga como, como mínimo cubierto los costos de vida que usted tiene en la familia y propios. Está la que tenemos un Estado que aún no provee, aunque garantiza la vivienda, no, provee, no lo provee a todos los dominicanos la facilidad de tener una vivienda digna y justa. Cuando tomamos aspectos de esta naturaleza, caemos en los beneficios colaterales que traen los cargos y que a través del tiempo y la política se han institucionalizado como propio de su salario. Yo hacía un ejercicio, y por eso decía ahorita, tratando de sacar el argumento a Carolina, respecto a lo que significa esas facilidades que legisladores reciben a través de las exoneraciones y quise comparar que en ese sentido cuando tú suma no alcanza ni se compara con la excepción en las exoneraciones que poseen industrias y empresas cuya actividad son para beneficio propio y en cambio el Estado lo sustenta en desmedro de la gran mayoría que somos el pueblo dominicano. Si analizamos esto con objetividad, pudiéramos decir que hay que hacer una reingeniería del Estado, y sobre todo en la política de salarios, porque también está la disyuntiva de que un funcionario que tú mandas a ejercer de forma diáfana y cumplimiento de su labor, cuando en su casa no puede contener el pesar de no cubrir con dignidad la canasta familiar. Aquí hay que reajustar todo y aquí estamos subsistiendo. Ninguno de nosotros cumple ni, ni llena las expectativas con lo que estamos haciendo hasta la fecha para tener un, una vida digna. Todos por igual nos está faltando algo. De hecho, cuando tú tienes una cuarentena que es la que tenemos en pie y una situación de suspensión de laboral, de ingresos, reducción de salario, prácticamente es un impacto mortal para una sociedad con tener todas esas necesidades. Entonces, debemos ser objetivos. Hoy día, un diputado, va más allá de los 175 mil pesos, pero ¿qué le cuesta a un diputado ganar, con excepción de estos que han presentado hoy? Que espero que sea el inicio de la transformación del modo de elegir de los ciudadanos y que no sea por una transacción económica que se dé el voto. El voto debe darse por condición de reconocer las calidades y condiciones de un individuo que usted le va a dar el voto. Por eso siempre critico y pongo la comparación de quienes tenemos condiciones de, de, de, de legislador o de regidor. Pero ¿por qué no lo, no lo intentamos? Porque todavía no tenemos la indicación social que verdaderamente nos indique que nuestra propuesta, sin la necesidad de invertir 20 millones, que no lo posee mi patrimonio, lo dé al ruedo para ir a ganar 175 mil pesos con unos beneficios que yo le decía a Amado que me lo calculara. Vamos, yo mandé a la table, ahora acabo de enviar eh, la imagen de la calculadora donde hicimos el cálculo Francis y, y yo. Yo le voy a interpretar. Y Francis va a detallar viene. para que ustedes vean el cálculo, por favor, si me lo pone. Eh, arriba, Amado José Rosa en la sí, table. En la primera, sí, exacto. Es decir, que el salario base de un legislador es 175 mil. Ahí un momentito. De los cuales 175 mil es el salario, pero estos reciben a la vez por asistir a las sesiones 3.500 pesos, más 2.000 2, pesos por asistir a las comisiones. Pero también tienen 35 mil pesos de gastos de representación. Y esto a su vez tienen la facilidad de accesar a un fondo de... Servicio social que asciende a 90 mil. Para concluir en lo que Amado concluyó en su calculadora de mil 410.500 pesos mensuales. Mes por mes. Y más dos exoneraciones que no está calculado ahí, que le permite durante el ejercicio de cuatro años poder cambiar su vehículo cada dos años. Obviamente que esto es irritante. Obviamente, que si a usted se le elige para ser diputado, la función de un diputado es asistir el, válidamente el a la agenda. Es la obligación. Es la obligación. No hay que pagarle adicionar. Porque también tiene la condición que si usted no asiste, al tiempo que usted no asiste, y sabemos que hay una cantidad de legisladores, y apunta ahí, Yar, Yar, que te gustan las estadísticas, que no asisten durante su periodo de gestión y cobran Normalmente su salario y tienen mil vainas para justificar la ausencia que debiéramos de estarle dando seguimiento para ver si durante el periodo se pueden hacer saltar o llevarnos de cuajo a individuos que lo que van es aprovecharse del erario público pero qué interesante es el ejercicio y lo hago con el interés de que, cree, de que se cree la conciencia y que nosotros sepamos recibir esas información y saber cómo discriminarla a la vez frente a los legisladores nuestros que deben estar produciendo legislación entre las cuales, le voy a decir algo, es interesante la cantidad de legisladores que van a pasar por esa Cámara sin ningún proyecto, sin ningún plan pero eso se lo dejo a ustedes para que lo analicen y que a partir de ahora vigilemos. Hay un aspecto que no puedo dejar de tocar, que es el aspecto del presidente Luis Abinader. Y hemos tratado aquí el tema de las posibles gobernadoras que hay para San Francisco. Mi o esposa. el gobern ¿Eh? Mi esposa. Perdón. Óyelo ahí. Entonces, pero este tema... Alguien me reflexionó ayer y creo que es interesante porque le permite al presidente no solamente como yo he advertido despejar especulaciones, también las rebatiñas políticas internas en las cuales él se mantiene alejado de ese plan. Cuando él, ale él dice de un momento a otro que para procurador posiblemente el 16 de agosto tenga a Amado José Rosa. Un ejemplo. Uh -huh. ¿Qué le da de tiempo? Lo lanza. Empezamos nosotros a lubricar, a hablar, a el criticar cubra. y le permite verdaderamente llegar a uno con el cual no va a tener ninguna discusión y lo va a nombrar. Y eso le va a facilitar. Y creo que es cierto que eso tenga un sentido de astucia política en momentos. Primero, de tiempo. Segundo, de una presión política de 16 años en oposición y todo el mundo quiere ir al lado del presidente. Y yo creo que eso es válido como ha roto todos esos esquemas y ha ido rompiéndolos para bien de su gestión. Ahora, el otro aspecto es la cuarentena que se supone hoy va a conocer el Congreso o el domingo. Vaya buscando su cuarentena hoy, hoy, hoy la, la Cámara cuarentena. de Diputados y el domingo el Senado Y el domingo el Senado Entonces, como en, diputado, como en la Cámara de Diputados Como en la Cámara de Diputados Hay que buscar consenso El domingo eso no tiene No, no, tipo. no, ahora tampoco hay consenso Eso va a ser Entonces, aprobado a unanimidad todo el mundo La visita de De Abinader al Palacio, rompe mi teoría ¿Abinader de Abinader o, o, o Hipólito No, de Abinader, ah. cuando fue a hacer la visita ah, oficial, no, ya, ya. donde hablaron de este tema de la cuarentena, porque sí, le sí. hicieron la pregunta sí. y él prácticamente dejó entrever que él es respetuoso de que el presidente aún le compete tomar decisiones en, hasta el 16 y que eh, sería improvechoso es decir, no de provecho el inmiscuirse en decisiones que aún tiene aspecto constitucionalmente revestido el presidente. Pero el... creo que al fondo le ha dicho un bochecito: yo le ofrecí el consenso en aquel momento. Ahora que yo estoy en proceso de iniciar, ¿qué hago yo dándole opinión cuando él no me la pidió? No, pero a él, él llamó, él llamó a la unidad en, en el discurso que dio la Junta Central Electoral al momento de recibir su certificado. Quisiera preguntarle, Amado, ¿qué hace Hipólito en el Palacio? Amarrando. Amarrando la chiva. Bueno, pero con, señores, pero con, con la hasta aquí de mi tema y ¿Eh? le dejo esas reflexiones. ¿Eh? Pero con la autoridad de saliente. Sí, con la autoridad de es saliente. Amarrando la chiva, tal vez no es para él. Ahora, bueno, tal vez el único, no es una chiva que va a amarrar para él. El única, es que la la única voz otro. ex oficio que tenía Danilo Medina de oposición contra Leonel era Hipólito Mejía en campaña. <ríe> Exacto. Sí. Y después Muy lo bien. callaron para que fuera acorde con el proyecto Carolina y con el proyecto presidencial. Pero lo que viene a Luis Abinader, que sepa, es que las rebatiñas políticas van a continuar y las fuerzas que representan a, a David Collado, que no se deje atormentar. Esto Ay. es político y de país. Vamos a ver bueno. lo que dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. Adelante, Y El 8022 dice buenos días y bendiciones para todos. Creo que debería ser una persona que tenga la competencia y preparación para ejercer el cargo y que no sea... Una que solo venga a ocupar el lugar, dice esa persona. Se Reinaldo. A sí, a la gobernadora. Bueno, Reinaldo. Josefina no Marte. Reinaldo Sánchez dice: no tiene miedo al COVID, ni respeta las medidas. Dios dice: cuídate que yo te cuidaré. Él dice eh, que cuida a todo el mundo, pero que ahora tiene mucho trabajo y que no tiene tiempo para estar aquí cuidando. Idiotas. Eh. ¿Y quién es ese? Maciel Sánchez. Envía aquí pregunta, dice una pregunta, Ayer ya presentó ayer la nómina del ayuntamiento porque no pude ver sí, el programa, sí, sí la presentamos sí, mira, por parte. Una parte, una parte. Y dice, feliz eh, eh, fin de semana. Con respecto a lo que dice Francis de Bellas Artes, considero que ya es tiempo de que el PRM se case con la gloria, ya sea ubicando un local apropiado para tal fin o remodelando el, eh, lo que está para que funcione bien. El número que termina termine, 9440, dice, eh, ¿difieren de lo expuesto por Francis o difiero? En el sentido de que en espacio de bellas artes, funcionar adecuadamente está rodando 30, 40 mil al mes y es insostenible. Ya está el terreno, lo que debemos es solicitar de inmediato no, a las autoridades su ¿a dónde construcción. ¿Dónde está el terreno? ¿De qué? Sí, realmente hay un terreno que lo compraron para eso. Vi que salió ayer cultura, en el periódico El Haya. Ajá, para Cultura. Sí. Cultura compró un terreno para ¿Un eso. ¿Un terreno aquí? Sí, sí, aquí en San Francisco de Macorís. El Jaya no, bueno. lo tiene. Vamos a chequear a ver a dónde es porque... Sí, bueno. el número que termina en 48-49 dice buenos días, hay que exonerar a un político o a un pelotero al traer vehículo de 100 mil dólares o